Bueno, en primer lugar, saludos. Eh, soy Pepe Galmón y me han sugerido que dijera algunas cosillas sobre este uh, estado de alarma y de pandemia que tenemos encima. Y bueno, decir que eh, yo personalmente no llevo mal este aislamiento. Entre otras cosas porque a mano tengo lo necesario y porque además me coge con una experiencia de 24 años de prisiones, ¿no? Y bueno, por eso eh, la primera cosa que quiero decir es un recuerdo y bueno, desearles ánimo y fuerza ...a todas y todos los presos, especialmente a los presos políticos... ...porque ellos sí que están en una situación de riesgo eh, extremo, ¿no? eh, Por supuesto, un saludo entrañable a todas y todos los sanitarios... ...que eh, están dejándose la piel... Eh, tratando de salvar vidas, incluso a riesgo de su propia salud y de su propia vida, porque ya han muerto algunos. ¿no? Y también casi pedirles disculpas, porque cuando ellos salieron a defender la sanidad frente al ataque eh, atroz que sufrió la sanidad con recortes salvajes, pues eh, la verdad que no recibieron el apoyo necesario y ahora lo estamos sintiendo con esa sanidad colapsada ¿no? por supuesto hay que recordar también a los que nos mantienen eh, en pie digamos como transportistas, eh, reponedoras y reponedores eh, de supermercados, personas de asistencia a domicilio los jornaleros, jornaleras, y campesinos en el que suministran la materia prima. En fin, eh, hay una lista interminable, pero mmm, bueno, los incluyo a todas y todos. Y quiero empezar por una eh, reflexión elemental. Estamos ante un castigo divino. Es una venganza de la Pachamama, de la naturaleza, por lo mal que nos hemos portado con emisiones de gases y esas cosas. Eh, bueno, si vamos por ese camino, yo creo que vamos dirigiendo mal eh, nuestra, eh, nuestros tiros, ¿no? Ya que hablan en un lenguaje guerrero. ...lo que se ha impuesto ahora. Eh, entonces, no digo porque si vamos por esa vía... Eh, ...tendríamos que, como en la Edad Media hacían en otras epidemias... ...pues sacar a los santos y rogar al cielo... ...y ponernos todos a rezar para que nos salve. Eh, en fin, a donde voy es que tenemos que buscar explicaciones... ...un poco más terrenales y más cercanas... ...a la realidad... ...y entonces... Eh, ...no es la primera vez... ...hemos tenido... Eh, ...pandemias anteriores... ...de sida, de ébolas... ...de eh, gripes aviares... ...de colzas... ...y resulta que ninguno de esos... ...venía de los cielos, ¿no? En este caso, ¿de dónde... ...viene esta... ...historia, este... ...ataque? ...porque es en realidad un ataque... Bueno, pues tenemos noticias, si nos ponemos a buscar un poquito, de que eh, el coronavirus está patentado por los yankees hace ya eh, varios años. ¿no? Y que, eh, por ejemplo, el 18 de octubre del 19 hicieron una simulación. ...tratando de averiguar cuáles iban a ser las consecuencias de una pandemia justamente de coronavirus. Y ahí estaban participando pues... Eh, ...grandes monopolios, grandes farmacéuticas... ...y mm, a continuación de esta simulación... Resulta que vienen los Juegos Mundiales Militares y se celebran, donde En Wuhan. Y aparece el virus en Wuhan. No es de extrañar entonces que haya acusaciones de altos representantes de los gobiernos de China y de Irán dirigiendo las acusaciones a, a los yanquis, ¿no? Eh, eso por un lado. Luego mmm, hay otro aspecto que me gustaría eh, hablar. Hay quien minimiza eh, las consecuencias de, este, de esta pandemia. No es para ello. Eh, lo que sí quería hablar es del diseño de este bichito, ¿no? Y entonces vemos que eh, tiene una capacidad de reproducción importante que eh, no respeta fronteras y viene con ínfulas imperiales de llegar al mundo mundial. Eh, y hay una cosa que, curiosamente... ¿A dónde está atacando? Atacar, ataca a todo el mundo. ¿Pero a quién se lleva por delante? Pues se lleva por delante a quienes tienen pues bueno, las defensas más bajas, que están en zona de riesgo, como son pues, las personas mayores, como son los que tenían patologías previas, los más débiles, y en definitiva viene haciendo una limpieza de, de gente, de personas improductivas y que son una carga. Ya lo hemos escuchado, por ejemplo, a la señora Lagardé diciendo que lo, bueno, Lagardé es del Fondo Monetario Internacional. Y esta ya venía diciendo que había que hacer algo porque los viejos vivían mucho y eran una carga que el sistema capitalista no podía soportar, ¿no? Entonces, la cosa va de, en fin, algo programado y dirigido a, a hacer un ajuste de cuentas. Bien, y después de la cosa económica, pues bueno, viene el aspecto político. Resulta que, bueno, supongo que habrá mucha gente que está sorprendida. Yo leo algunas cosas por ahí de que, bueno, esto no, no, no entra en cabezas normales, ¿no? Salvo en eh, esa actitud borreguí, pero no. Hay otra, más de más de crítica, ¿no? Y resulta que a lo que voy es que a una crisis sanitaria se le aplica una solución militar de toque de queda, donde la calle es del ejército, la policía y la guardia civil. Y el gabinete de crisis está en manos del Estado Mayor. Eso sí, los hospitales están colapsados, toda la sanidad pública la privada no se toca, etcétera, pero eh, ha pasado a primer plano el tratamiento de choque militar. El gobierno progresista, pues bueno, al servicio de los intereses eh, económicos y políticos de la gran burguesía, de la banca, de los monopolios, etcétera, pues por ejemplo, una de las cosas que eh, hay en marcha es toda una campaña, un bombardeo permanente 24 horas promoviendo el miedo, la desconfianza y la insolidaridad. ¿no? Eh, por ejemplo, Izquierda Unida, Podemos, que se supone que son parte del gobierno, pues están desaparecidos, ni les preguntan siquiera eh, allí en, en un rincón, ni les miran siquiera. Luego, por ejemplo, la sonidad pública está colapsada, pero la privada no se toca, no ha oído que hayan mandado ni un enfermo a un hospital. Y si lo hubieran hecho, hubieran dado muy bien la lata en la tele. Y por ejemplo, ya por en fin meter el dedo en el ojo. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia tiene una pasta gansa, ¿no? Tiene locales, tiene unas infraestructuras. ¿Alguien ha oído algo de que eh, hayan ofrecido siquiera? alguna de esos medios que tienen en sus manos. Bueno, lo dejo caer así. Y bueno, no me voy a olvidar de una cosa también muy importante. Los sindicatos. Los sindicatos del régimen. Porque se han ganado el puesto a pulso, ¿no? Tienen un larguísimo historial de defensa a muerte de los intereses de la COE, de la patronal, etcétera. Desde que eh, empezaron la transición y ya con Felipe llevaron a cabo el desmantelamiento de todo el tejido industrial, por ejemplo. Luego las sucesivas reformas laborales, por ejemplo, que nos han llevado a la precariedad al contrato basura, a los salarios de hambre por jornadas de trabajo agotadoras, etcétera, Todo eso lo debemos a una posición colaboracionista sumisa de eh, los sindicatos UGT y comisiones obreras principalmente. Así que por esa vía, más bien eh, tendríamos que esperar más bien poco. Yo por poner una cosa, porque me quedé un poco tanto perplejo, no me imaginaba que llegaba la cosa a esos niveles de, de, de generación, resulta que oigo en la tele hace 4 o 5 días que el gobierno les pide a los liberados Sindicales de la sanidad que por favor se reincorporen a sus puestos de trabajo y arrimen el hombro. Esto, ¿cómo se come? Resulta que son los representantes que son los que se supone que defienden los intereses y tal, y se estaban escaqueando y les tienen que llamar al orden para que vayan echar una mano a sus compañeras y compañeros que están eh, hasta las cejas de trabajo, que están arriesgando la salud y la vida. Bueno, pues esa es la medida de los sindicatos hoy, con lo cual que nadie se equivoque. A estas alturas nadie debería equivocarse, pero bueno, por si acaso, tomen nota que esto es lo que hay y bueno que decir que por ahí por la vía constitucionalista oficial legalista pacifista etcétera etcétera eh, más vale que mmm, eh, cuanto más lejos mejor porque por ahí no nos va a venir la solución Las, como dice un viejo dicho a la redundancia Solo el pueblo salva al pueblo. Así que vamos a trabajar nuestra solidaridad, nuestra unidad, nuestra organización y vamos a salir a la calle. Bueno, remato el restillo que me quedaba y digo, lo que nos viene es más paro, más recorte, más precariedad, etc. Pero también más restricciones en derechos sociales y políticos, más represión, más militarización de la vida social. Y no van a ser los partidos constitucionalistas ni los sindicatos del régimen quien nos salve. Solo el pueblo salva al pueblo. Habrá que sacudirse el miedo y plantar cara. Habrá que salir a la calle y tejer la unidad, porque esto es una cuestión de clase y no de siglas. Eh, habrá que defender la sanidad, que en su momento no lo hicimos. Habrá que defender los puestos de trabajo, porque si no todos esos ERTES y ERES mmm, va a haber cómo se revierten, habrá que defender la enseñanza pública, el derecho a la vivienda, a, la, a la, una renta básica que permita un mínimo para una vida digna, habrá que defender, y va a haber que defenderlo, el derecho a reunión y manifestación, a tejer la unidad en torno a un programa democrático que nos lleve en definitiva a proclamar la República Popular a la expropiación de la banca y los monopolios a salir de la Unión Europea y de la OTAN a la amnistía de nuestros presos políticos al derecho de autodeterminación no hay otra esto está llegando a un extremo en que pone al día una consigna ya vieja que decía socialismo o barbarie. Ahí estamos. Así que ánimo y nos vemos en la pelea. Nos vemos en las calles. Un fuerte abrazo.